Mira, primero que todo, el mensaje que hay que dar clarito, es que como de la Asociación de Montaneras de Vuelva Lucha, hay diversas organizaciones y personas aquí, de eh, manera individual, llevamos años poniendo el foco en la explotación y el abuso de derechos que hay entre los trabajadores y trabajadoras del campo. Esto está más que dicho, eh, de hecho estuvieron hace unos meses en el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Igualdad, señalando todos estos incumplimientos, estas irregularidades. Entonces, lo que nos parece ya de cara dura es estar exigiendo fondos europeos, toda esta industria, agroindustria, que es cierto que aporta a la economía local, pero sin contrapartida de cumplimiento de la normativa y de protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, está muy bien pedir dinero público de todos, ¿sí? ahora va a venir de Europa, es muy suculento, pero es que en el campo no se está cumpliendo ni el convenio, ni el salario ni, la, mínimo, ni la orden ni GECO de, de gestión de los flujos migratorios. O sea, es una farsa, es un fraude. Tenemos, hemos recogido a lo largo de 20 años las distintas organizaciones eh, pruebas suficientes de que no se está cumpliendo, de que se están vulnerando todos los derechos. Bueno, no, nos indigna mucho ver, señor Luis Plana, repetir una y otra vez que el 99% de los agricultores cumplen con los derechos de los trabajadores. Yo llevo, me llevo 16 años trabajando en el campo y en ni un año se han cumplido con mis derechos, ni el resto de los compañeros. Ahí tenemos a, a más de 3.000 personas más viviendo en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva, a compañeras no, con cáncer que ni siquiera se les gestiona su, su baja por precios, Prestación por enfermedad que bueno una vez que han muerto si no llega a ser por la denuncia pública ni siquiera la repatrian a marruecos y estamos viendo auténticas barbaridades y esto no puede ser que desde el gobierno y ya estamos hablando de un gobierno progresista que se está convirtiendo se... todo Mira, esto hay... y mirando hacia otro lado ¿No hay tres personas viviendo en asentamientos sin luz sin agua y sin electricidad cuando hay un fuego que es constante porque son las chabolas son de plástico y cartón se han quedado, por ejemplo, este año han muerto dos personas. No sé lo que van a decir ahí de esos trabajadores que han muerto. No sé qué es lo que van a decir ahí de, de que el alcalde de Lucena cierra el grifo del agua y tienen que ir a, a andar kilómetros para recoger agua. Les quitan las placas solares para, para cargar los, los móviles en una situación de emergencia. Esos son los trabajadores. ...que viven aquí en Huelva, en un país democrático que parece que se cumplen los derechos humanos. Porque en el campo se necesita trabajadores Pero, todo el año, ¿eh? Pero no, no solamente, solamente eso, le niegan el empadronamiento. Es decir, gente que lleva más de seis meses al año trabajando en la fresa eh, le niegan el empadronamiento. Se, se, se respaldan políticos y empresarios, ¿saben? ¿Cómo puede ser que se contraten, lo ¿no solo mujeres, con niños menores de 14 años? Esa es una discriminación de negros, que, que, que no mil se puede tolerar dentro de Europa? No solamente eso. Este año van a hacer una prueba y van a traer a 500 personas de 9 desde 9.000 kilómetros. Cuando aquí hay un montón de gente que no tiene un documento para trabajar, la ley de extranjería la podrían cambiar y hacer que esas personas puedan trabajar, que de hecho trabajan de una manera ilegal. Ellos dicen que no, pero sí trabajan. Es decir, claro en los picos altos de producción de las fresas, trabajan todo. Claro pero sí. parece ser que a los empresarios les interesa tener claro. mano de obra barata, con miedo, vulnerable, precario. Y claro, después presumen ahí que en 2019 solamente había dos... Eh, eh, dos denuncias por problemas laborales lo, lo qué que... fuerte quién va a denunciar si están eh, en, si están en una situación absolutamente pre, eh, lo que pregable. no puede ser que estemos ahí hablando de comercio de lo bien que va el fruto rojo sostenibilidad, sostenibilidad porque claro eso es lo y aquí que aquí ni siquiera todavía se nos está pagando el salario mínimo qué pasa que no somos igual que el resto de eso no es sostenibilidad sin embargo mira eso no es y desde los gobiernos eh, eh, lo, lo claro. respaldan y los apoyan en este tipo de eventos y esto no es normal esto este mi este teléfono duerme conmigo la llamada y para lo que sea. Ya se tiene que escribir en el ministerio y ¿no? sí, en el de trabajo varias veces trabajo, y si no se ha dicho por favor si no se lo han dicho que no le quiten lo que quieren. En son las cuatro placas solares sí. para poder ellos conectarse con sus móviles y tener contacto con sus amistades que en los ayuntamientos particulares no se, y no se los grande, y se nada, lo están robando la y, se, y, y, y, y sus pocas cosas y A ver, hay, que no sea tan complaciente, hay una, una que Cristina, A ver, y saber sí. lo que nos estáis contando y vivimos en este mundo sabemos lo que vemos, lo que oímos, lo sabemos y no miramos para otro lado y ni hay complicidad con la ilegalidad Estamos en de Derecho, a la legalidad es para todos. el bueno, trabajo, cuando entra, tiene bueno. que hacer su trabajo. <risa> bueno, quiero deciros que lo que es ilegal es... Es, es, es ilegal. Pero, permitirme, pero es fácil. Lo que es ilegal, luego hay matices y hay sutilezas que también son muy complejas. Porque ahí puede haber detrás elementos de xenofobia, de racismo pero la, la ilegalidad es fácil. Sexismo. Es sexismo. sexismo. La legalidad es fácil, porque el ámbito está escrito para todos, para el grande y para el chico. La legalidad, lo que es ilegal, es ilegal. Y ahí los mecanismos de control hay que perfeccionarlo. Claro. La inspección de trabajo. Y hacen un esfuerzo. Pero aquí nos diga que, vamos... que El ministro nos veamos decir que el 99% por de los agricultores claro. cumple con los derechos de los trabajadores. Bueno, pero pero es muy complaciente. ¡Oh! No, pero no es complaciente. Pero es que lleva muy ¿Sabéis bien que este ministro de Inspector de Trabajo no es complaciente? Cuando habla de esa cifra, está hablando de todo el Estado y está en un discurso más amplio diciendo que hay muchos que lo hacen bien. Yo lo no he visto, los que lo hacen bien. Yo lo he visto. Claro. Los que lo hacen mal son menos, pero hacen muchísimo ruido y mucho daño. Y no está haciendo daño, como daño no, y personas claro. que creemos ya que Ya les digo que ni un trabajo son... se han cumplido con mis derechos no, de 16 años pero, de, de La, de, de la, de la trabajo, orden JECO es un fraude La orden JECO es un fraude Claro, es un claro es que, es un raro que ya no he escuchado. No, claro. quiero decir que os agradecería. Que os pusieran en contacto conmigo, porque esto he no es manera, porque así sí. no Claro, no, claro, forma, claro. No, claro, vamos Es que son 20 años. Y agradecemos mucho la atención. Hombre, mucho, Mucho, ¿eh? Es porque es la primera vez. Es la primera vez, de la es Que se hace por error. eso Por eso, por eso. Que, venido de dónde venido claro, por que no eso. se nos olvida de dónde venimos. Entonces, yo no entiendo esto porque yo he hecho muchas no he cosas. Mucha Entonces, no he mucha Entonces, sé lo que significa lo que estáis haciendo. Y que estáis peleando incluso por los derechos de otros. Ni siquiera por los vuestros. Por los... Claro, es que sí. nosotras sí. no trabajamos en el que, campo. Que bueno, yo... Pero que en el marco de la legalidad, Otra para sí. todos, hay matices y sutilezas que son las que realmente nos preocupan. Esas cositas pequeñitas que van construyendo un escenario que no es el que queremos. Pero la legalidad para que nos digan necesitamos un mecanismo de control mucho más eso, ¿sí? sí Y este gobierno es que no lo lleva ni la ADN, este gobierno mira hacia el otro lado. Si es que lo sabéis, pues aquí se está demostrando que pues esto no ¿eh? es pues necesitamos necesitamos, una pandemia Ha pasado una pandemia y se ha dejado a 3.000 personas malviviendo en asentamientos chabolistas. ...sin saneamiento, sin luz, sin agua, sin higiene... Pero no es la pandemia, Y uno se echa la pelota, otro el gobierno central andaluz, el andaluz del pueblo... el, el de... mucho. Es eh. verdad, es que viene desde hace mucho. El la pandemia, pandemia ha venido a subrayar... que pueblo hacer algo, que igual es que se gastan tantos claro. millones en monjerías... que podrían gastar en crear una infraestructura... Sí. ...para que estas personas que levantan la economía de Huelva vivieran en Historia, condiciones... No realidad. se hace porque no interesa. El alcalde de Moguer es socialista. No recoge la subdelegada de los te muele las chabolas cuando quiere. Eh, no empadrona, se niega a empadronar, pero no solamente no empadronar, sino que prevarica. No? Es que, es es que, que no me, podemos solicitar, me tengo que meter, ¿sí? vale, no podemos ni eh, pero todo eh, entregar la solicitud. Todo esto que me estáis contando aquí, a a por favor dame lo que considere. Venga. Mandadme Hacemos un informe. Mandar, la subdelegación mandarme, del gobierno la que está super enterada de que todo. vosotros. Consideráis que tenemos que manejarla y que sea una información que maneje efectivamente la presencia del Estado en las provincias, que son las subdelegaciones del Perfecto. gobierno. Pero Nos venimos, venimos a entrevistando año no en tras año. Que no se diga que no lo sabéis. Que no se diga. Claro. Por nosotros no va a quedar. Por nosotros no va a eh, quedar. Por eso. favor. Por favor. Meter, hermano, porque estos no son casos aislados, lo que está ocurriendo. Sí, no se sabe, Pepa, tú te crees a que no lo aislado? sabe es No, por todo eso el mundo. se lo estoy diciendo. Sí, pero sí, pero lo que pasa es que, que no se trata Es una esto, forma si de ser. actuar. Pero, ¿sabes que cuesta mucho trabajo para.? No sabéis, no hacéis nada y miráis para otro lado. Si me ponéis verdad, pues imagínate a las que estamos debajo del no, plástico. No, no. <risa> <risa> claro. Padeciendo todos el días el látigo y que te traten que como en una mierda. Pero que el recorrido que llevamos haciendo, eh, quedándonos donde no tenemos que ir de barro, donde nos quedamos que llenar de barro, hay mucha gente haciéndolo bien. Y eso es lo que queremos poner en valor para que efectivamente los que no lo están haciendo bien, pues no vivan tampoco una compañera pero de una cárcel, espera, en el médico, pero vea, nosotros nos ha pasado, que hemos ido a recoger una compañera, un tema de cáncer, y nos ha cruzado la furgoneta el empresario amenazándonos. Pero que como ¿sí? bien, la carretera, bien, nos bien se está esto no es el sector primario. Bien. Esto es el sector de la indica, el papel de la Sí, mujeres. pero aquí son 100.000 empleos en Huelva, ¿eh? En una provincia de 500.000 personas. si sí, sí, os parece. Bien nos está Déjame haciendo, que bien nos está que, haciendo, que, porque vaya, la, vale. la contratación tenéis, en origen continúa cuando aquí habría mucha gente que se podría emplear en el campo claro, claro. En la ley y además, además ahora se les ocurre se les ocurre o se os ocurre ir a América Latina sí, a, a buscar esos trabajadores que nunca volverán a España si sí, os parece como esto es muy complejo esto o sea que también claro. no se bien Victoria, perdona, no Rápido. es tan complejo como no, cumplir no. los derechos laborales. La, lo que dice la normativa, cumplir claro. la ley. Cumplir la ley, que era lo que tú estabas a diciendo. A nosotros sí que nos obligan a cumplir la ley. No hay, ley. no hay más, es que en el marco de la ley estamos sometidos a todo. Pues que se note. Pues, eh, pues, no, todo todo. Aquí en los tribunales de Huelva... Y viviendo de un gobierno progresista, pues se debería de notar. Y desde luego, en 20 años, los tiempos que ha estado... Y estos últimos... Años tengo que me. Que mandeca, Son favor, pero ahí tiene tú a María Eugenia Limón, Venga, a la sí. presidenta de la no Diputación de Huelva, ahí dentro dándole palmaditas en la espalda a la claro. patronal. A María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva del Partido la Socialista, de obrero español no. y bueno, feminista, ¿qué se llama? Se ¿Te llaman de feministas y, y, y, y ahora y, que. Y, y, y, aceptan que vengan mujeres de otros países que vivan como animales ¿Y le dan eh, eh, en las fincas. Hemos eh, estado yendo a las fincas a socorrerlas porque nos llamaban. Esa es que feliz Venga. Bueno, bien, gracias. muchas gracias, oh, gracias a ti. Chau,